Buen día amigos y amigas de La Hora de Urlingham Estamos acá con el queridísimo Lucas Sens haciendo Filosofía en Construcción Eso lo tenemos seguro, también es seguro que él es Lucas Sens mm, y que no sé. yo sería, me percibiría como Marcelo Kogan. No sé, <risa> no sé. Dice. ¿cómo sé que no sos un impostor? ¿Alguien disfrazado? Claro, podría ser una imagen holográfica demasiado perfecta también. Eso fue de disfrazado. Federico, disfra... claro, te empieza a hablar de, de Vélez y de, de sus problemas con el presidente de Vélez. Bueno, eh... arrancate <risa> <A risa> fíjate. Eh, también es seguro que estamos en la tercera temporada. ¿Dónde mm. empiezan las dudas? Este, porque después nos tenemos que fijar en la edición: ¿es si es 52 o si es 53? Para mí es el 53 Yo también tengo ese ese pálpito Decime, ¿por dónde vamos a andar? Y este, y luego yo cuando edite voy poniendo las las imágenes de vos quien requieras Bueno, dale Esto como el 53, vamos a andar por... Ah, oh, a por... la boca, claro Vamos a hacer un largo recorrido Pero la idea eh, del día de hoy, del programa de hoy Era hablar de Tomás Kuhn Vos lo Tomás. Sería, ¿no? Tomás, ¿no? Tomás, tomás, ¿qué te tomás? No, no, ¿De tomás dónde nacionalidad? Estadounidense. Estadounidense Sí, nació Bien. en Ohio, si no Mira. me equivoco, en 1922 eh, Estudió física, se, se así, doctoró en física Así que a los 8 años la pasó muy mal, 1922 8 y años, 1930 Y, y, y la, la le haber, le haber pasado su mal familia, La había pasado mal a los 8 años, más o menos Seguramente, seguramente ¿Dónde estudió, dijiste? no me acuerdo el nombre de la universidad, perdón, pero, eh, pero sí te puedo decir que estudió Física, se doctoró en Física ¿En Física? Y, sí, en Física, como para que veas de, de, qué, de qué lugar viene ¿no? y trabajó eh, muchos años como historiador de, de la ciencia Bien. y Thomas Kuhn es, es, es un epistemólogo muy, muy conocido, muy importante en, en la historia ¿no? porque se lo considera el fundador de toda una corriente que podemos llamar el historicismo y porque cambió la manera de entender la, la ciencia y la filosofía de la ciencia nosotros en unos programas anteriores hemos nombrado a los positivistas hemos nombrado a Popper no sé si te acordás, que Me de Popper del falsacionismo eso fue tema de, de nota. Sí, sí. No te, me acuerdo qué mes, pero lo estuvimos trabajando. Hace dos meses, por ahí creo que fue. Salió un, impreso en la obra de papel. Exactamente, hace, hace unos meses. Y no habíamos hablado todavía de este señor, de Kuhn, ¿no? Eh, que es uno de los pensadores más influyentes del, del siglo XX. Sí, Así El él... siglo 21 porque todavía está, está y muy sí, Y sí, porque si él habla de la ciencia Y estamos en un siglo donde la ciencia casi es protagonista En, en muchos aspectos ¿no es cierto. Uno lo ve por el tema de la pandemia En la resolución ha sido todo, todo, todo científico Y avance científico acelerado En la exploración del espacio Las, las comunicaciones, la conectividad es decir, está la, la ciencia está dando unos pasos agigantados ¿no? y cada vez más, más, más rápido y, y, y más saltos, ¿no? Va, va dando la ciencia. Uh -huh. Bueno, como fue una persona muy polémica, ¿no? Como te gustaría decir a vos, la picanteó. La picanteó disruptivo picantero. Di, dis disruptivo, disruptivo picantero. picantero exactamente picantero. Sobre todo en los años 60. Que uh, qué, qué para hacer y en Estados Unidos y en Estados Unidos, mm, y todo el pobre, mundo, ¿no? sí. eh, así que es disruptivo, picantero eh, en los 60. O sea ya te, te, te, te gusta el, el personaje, ya me gusta. está gustando. Eh, después, bueno, él se fue moderando, ¿no? se fue moderando hacia los años 90, murió en el año 96, pero en el año 1962 él publicó un libro, fruto de eh, todo su trabajo en, en, en el campo de la historia de la ciencia y su, especialmente en astronomía, que era uno de los temas que más le interesaba, un libro que se titula La estructura de las revoluciones científicas. Wow. ¿No? Y ese libro se convirtió, justamente te decía, en uno de los libros que ha partido las aguas de la manera de entender la ciencia. ¿Por qué? Bueno, es un libro, dentro de todo se podría decir que es hasta accesible, no, no es un libro ex extenso, sobre todo para los temas que trata, ¿no? pero ese libro lo que hace es discutir justamente con bueno, toda la epistemología tradicional. Recuerden parece que esa epistemología es la rama de la filosofía que estudia las ciencias. Claro. Y hasta ese momento, y bueno, especialmente ¿no? en esa época, el, si se quiere la gran figura de la filosofía de la ciencia era Popper ¿no? y todo el, el, el planteo del, del falsacionismo donde él consideraba una, una noción fuerte de, de la verdad y del conocimiento científico y además una disputa con todos esos saberes que no son científicos pero que se quieren colar como científicos ¿no? y Kuhn cuando publica el libro ¿no? va a chocar directamente con Popper y va a chocar con casi todos los epistemólogos porque va a plantear que la manera en que ellos venían entendiendo la ciencia ¿no? era falaz. ¿no? Ah, bueno, Así les, que, dijo, ¿no? les dijo, mirá, lo de ustedes es cualquiera, faltó es que cualquiera. Les dijera al estilo este, argentino, Yo cualquiera, flaco, así no hablé de ciencia. Están claro, mea, meando fuera del tarde, Claro, ¿no? te fuiste al pasto en, en tu forma de decir las cosas. Exactamente. Yo te voy a cantar la precisa. El... Vení a escucharme, El... mozo. El... Eh, dos vasos y una botella. <risa> Exactamente, pero si sí, los, los acusa, vamos a decirlo así, de plantear una visión idealizada de, de la ciencia, de cómo debía ser la ciencia, pero que en realidad estaba carente de, de historia, estaba carente de lo concreto, porque en la realidad, como dice, advierte, los científicos no operan así, no, no piensan todo el tiempo desde la lógica, no piensan todo el tiempo buscando la verdad, ¿no? sino que en realidad la ciencia está condicionada por factores subjetivos, por factores históricos, por factores sociales por factores políticos, económicos y ideológicos, dice, ideológicos. Eh, sí, uno de, de, de los principales exactamente, lo que pasa es que hasta ese momento, nadie lo había planteado quizás ¿no? con, con, con esa fuerza ¿no? y eh, con, con ese ímpetu y sobre todo desde el lugar donde lo plantea que es bueno, como un doctor en física, no No es alguien que viene de, si se quiere, otro campo, por ahí, ¿no? Desde la, quizás de la filosofía más abstracta, sino que viene directamente desde las ciencias más duras, a decir que la manera en que estaban pensando las ciencias, eh, también el nombre de las ciencias duras, estaba totalmente equivocada. Así que, ¿cómo la pudre? ¿Y por qué la pudre? Bueno, justamente porque involucra todos estos condicionamientos sociales, ideológicos, históricos, que hacen o provocan todo una gran.. es un pensamiento muy revulsivo. Un pensamiento que incomoda mucho. ¿no? Que de alguna manera también como que baja del pedestal a, sí. a los científicos ¿no? y a los epistemólogos que traían la verdad de la ciencia. Él, en la estructura de las revoluciones científicas, se propone justamente hablar o explicar o demostrar ¿no? que el peso de lo subjetivo, el peso de las creencias, de las ideologías, es incluso más importante que el peso de la lógica y de la verdad. Y claro, porque al que investiga le puede inclusive imponer un límite. Totalmente, sí. Se puede imponer sí, sí. un límite, ¿no? Eso yo no, porque de chiquitito, tipo, en, en este, qué sé yo, el, el registro de, de su formación de, de conceptos parentales con este tiene registrado que determinado tipo de cosas no se, no se hablan o no se investigan, o que eso, es, este, si es una persona de mucha fe, quizás diga, no, eso es un terreno de Dios, yo no me voy a meter, o no quisiera ir contra. Qué sé yo algún dios, entre comillas, que fuese Newton, o Ajá. alguno más también, ¿no es claro. cierto? o algún otro filósofo, no, ese, ese terreno mejor no me meto y, porque de repente eh, las cosas se complica cuando se empieza la investigación, ¿no es cierto? uno lo ha visto en películas que se refieren a la historia de algunos científicos la vida como se les hace difíciles aquellos que luego son Hiper galardonado, pero que al principio, es decir, sufren una especie de apartheid dentro sí. de la comunidad científica porque el tipo plantea cosas que los otros, el problema es que los otros no lo ven. Exactamente. Bien, y me quedo con la, la metáfora visual, mm. el, el no verlo, ¿no? O el, el qué ver, o cuáles son los límites de nuestra visión, ¿no? Eh, porque claramente no todos vemos lo mismo, podemos decirlo. Y no todas las épocas ven la realidad de la misma manera. Y Kuhn inserta o toma un concepto que va a ser el concepto central, por lo menos de toda esta etapa. Yo decía que después él se modera, bajo unos cambios, porque eh, acá en, en estos textos, en los 60 él es muy extremo con, con su posicionamiento, ¿no? pero él plantea el término, el concepto del paradigma. Una palabra que si alguno, quizás, bueno, ahora, hoy, hoy en día se ha popularizado incluso, ¿no? Por eso habla mucho de los paradigmas, en las ciencias sociales se habla de paradigmas por todos lados, ¿no? Eh, pero el, el que trae este concepto, el que lo construye, es, es Kuhn. Que de hecho cuentan las, los críticos, ¿no? Las, las malas lenguas, eh, que no les cae muy bien lo, lo, lo que hizo Kuhn, ¿no? Que, ni si que, que le dice que ni siquiera lo supo definir el paradigma. Porque si uno analiza todas las definiciones que da el paradigma sí, dentro no dentro de, de ese libro, hay como 18 definiciones diferentes de paradigma. O sea lo acusan hasta de, de no ponerse ni de acuerdo con el mismo. ¿no? Está bien. Pero bueno, pero. Habría que, ahí, que. Yo lo apoyaría. Vamos vamos Yo, vamos lo, yo apoyar. lo apoyaría. Recién mientras vos hablabas, yo pensaba que. Este, quizás la palabra duda sea la que te amplifica la vista es decir, cuando vos estás en una investigación, cualquiera sea eh, siempre tenés que estar dudando vos tenés que estar dudando de lo que vos estás pensando perdón, de los logros que vas teniendo y de aquellos logros que no vas teniendo ¿por qué no los estás teniendo? ¿Me entendés? y si has buscado todas las posibilidades entonces, para mí, la duda dentro del pensamiento científico es, este, eh, es algo fundamental, fundamental y fundacional. Aquel no, que no duda de nada pues, es un peligro, es un peligro porque me lleva al, to al totalitarismo, me, me lleva a esa enfermedad que es la idea única. Bien, ¿no es eso lo, lo, lo hemos hablado mucho cuando hablábamos sí. de Popper. Mm. Bien. ¿Qué nota me da por eso? Un 10 total, ah, muchas absoluto muchas gracias. decir mis padres, están afuera, mi mis padres Dice que soy un burro que no estudio no, Un 10, perfecto, además acordarte de algo gracias. Yo pregunto, ¿y ¿se acuerdan de esto que hablamos la semana pasada? No, vamos a estar trayendo algo de hace unos meses yo, yo te escucho, yo te dije, yo tengo un privilegio Que este tengo a un profesor de filosofía y licenciado en educación Dígame, Dígame licenciado este, bueno. Al lado mío y yo aprendo A mí me, me alimenta las cosas que a mí me gustan Que me gusta todo Entonces, <risa> Bueno, <risa> la duda Vos hablaste de la duda, que es fundamental totalmente Para el conocimiento, para la filosofía Para la ciencia, para la vida Pero la duda, vamos a decirlo así Dale. Está dentro de un paradigma ¿no? Mira. Y para Justamente El paradigma, este concepto Tan problemático que trae ¿no? Es lo que define el trabajo de la ciencia ¿Qué es un paradigma? La palabra paradigma significa modelo ¿Y qué es un modelo? Bueno, un modelo vendría a ser una visión del mundo Es decir, una visión del mundo que define cuáles son los problemas a resolver que define cómo los vamos a resolver que define cuáles son los instrumentos aptos, que define los presupuestos que tienen los científicos, que define básicamente toda la visión del mundo en general, claro. a, ese, a, a, a, a esa fuerza tiene. Por eso digo, el paradigma es casi como representa la, la cosmovisión, ¿no? la visión global de la realidad. Y lo que dice Kuhn justamente, y, y por eso te, te lo por ahí, es que uno duda también dentro de un paradigma, o sea, duda en una visión del mundo. No es que la duda es algo a ver, que uno aplica de forma abstracta hacia cualquier cosa y de cual, cualquier manera. No, yo dudo de las cosas que dudo porque, digamos, eh, eh, estoy condicionado por mi formación, por mi, mi pensamiento, por la cultura, etcétera, que me ha formado una determinada manera de dudar. Pero digamos la duda no está fuera de una visión del mundo, está dentro. Claro. Y lo que dice Kuhn es que justamente, digamos, la, la ciencia se construye a partir de un paradigma. Y el paradigma es esta visión del mundo. Él da muchos, él da muchos ejemplos en la historia, él lo, lo analiza eh, en función de la historia. Porque a él le importa explicar cómo trabajan los científicos, cómo se desarrolla la, la génesis de la ciencia cómo va atravesando diferentes momentos ¿no? y él lo que encuentra no es la búsqueda digamos, desinteresada de la verdad como algo eh, desapegado a, a, a los tiempos y a las culturas, sino claro. que encuentra científicos que trabajan dentro de un paradigma, dentro de una visión del mundo que da posibilidades sí. pero que también pone límites. Y que lo que pesa en los científicos es justamente la adhesión al paradigma y no tanto la verdad ni la lógica. Y él, uno de los ejemplos más importantes que da, y que lo trabajó por, por muchos años, es el de la, el de la astronomía. Porque en, él compara, o mejor dicho, estudia el desarrollo de la astronomía desde las épocas de, de la antigüedad clásica ¿no? hasta el siglo XX, pasando por supuesto por la modernidad. Y él ve que los grandes referentes de, de la ciencia, los grandes referentes de la astronomía, justamente estaban condicionados ideológicamente y culturalmente por el, el paradigma al que adquirían. Ad, ad, entonces él separa claramente lo que es el, el modelo geocéntrico, ¿no? esa, esa idea de que la Tierra era el centro del universo, del universo ¿no? eh, que viene digamos como piedra fundacional, el, el, el, la astronomía de Aristóteles. Todo el desarrollo que tiene la astronomía de Aristóteles a lo largo de toda la antigüedad y toda la Edad Media, ¿no? porque justamente la, la, el, el modelo geocéntrico atravesó toda la Edad Media, eh, por supuesto, en, en la antigüedad sin el cristianismo de por medio, en la Edad Media, con cristianismo claro. de por medio, ¿no? hasta llegar justamente al, al, al siglo XVII, eh, con la, la aparición de los nuevos astrónomos, eh, de Copérnico especialmente que es el que empieza a cuestionar con ese paradigma, ¿no? y plantea el modelo heliocéntrico y también lo que tardó el, el modelo heliocéntrico en digamos eh, fundarse como el, el nuevo paradigma la cuestión es que cualquier científico tradicional diría bueno, hay un progreso de conocimiento bueno, Aristóteles estaba equivocado Ptolomeo estaba equivocado bueno, y después llegó la verdad y lo que plantea Kuhn es que no lo que hay es un cambio de paradigma y ese cambio de paradigma tiene que ver justamente en un cambio en la visión del mundo porque lo que ve es que los científicos, por ejemplo Aristóteles cuando plantea todo el, el modelo geocéntrico y los astrónomos lo continúan se encuentran con un montón de problemas ¿no? que es lo que él va a llamar anomalías porque claramente eh, bueno, las, las, las mediciones los cálculos empezaron a a, a, fallar, a, a, a, todos. Apoyar, a fallar todos ¿no? pero ellos abandonaron el paradigma, abandonaron el modelo geocéntrico, no, lo siguieron defendiendo. ¿no? Es uno de los casos paradigmáticos para el uso de la palabra, es el de Ptolomeo, que fue un astrónomo eh, también del siglo del siglo II, que para hacer coincidir las observaciones con la supuesta teoría del, del universo, la, la teoría astronómica, ¿no? planteó. El, el concepto de epiciclos, que eran, vos viste el movimiento de traslación, digamos ¿no? que sí. es así. Bueno, que los planetas hacen un movimiento como un rulito, ¿sí? Sí. que va mientras se va moviendo alrededor de, de, de la Tierra. ¿no? ¿Y por qué? Porque eso cuando observaban, se daban cuenta que a veces, eh, bueno, por parte se veía más grande o más pequeño. Claro, cómo puede ser, si sí. está en un lugar... Si la, si, la, si la tierra está fija y la órbita es circular y es perfecta no, puede, no, no, puede, moverse. no podría moverse bueno, entonces inventan los epiciclos y otros otros van a seguir agregando epiciclos y van a seguir modificando la visión del universo pero todo por qué bueno, porque ese era el paradigma dominante porque todos los científicos eh, les preocupaba justamente defender ese paradigma porque era la visión del mundo que tenían ellos yo estaba pensando también que en la, que en la cuestión, voy a agarrar acá lo del aire y después lo voy a, eh, lo voy a, a, ver, vamos a mandar un, un derivado. Eh, que cuando vos estás hablando de que la Tierra es el centro del universo, no era antojadizo eso, porque en la Tierra vive alguien. Y alguien era nombrado el capo de la Tierra. ¿Quién será? ¿Quién será? Cualquiera podría ser, un papa un rey en tal lado entonces a los tipos les servía como corolario, como le fue un embudo en la tierra es el centro del universo y en esa tierra, Pirulito es el que manda y exactamente, por eso entonces cuando los tipos dicen no, ¿sabes que la tierra no es el centro es, un, es una, una piedrita más que gira alrededor de tal lado así que Pirulito entonces no la tan capo porque todo es medio antojadizo como estaba sostenido Inclusive cuando la Iglesia se pone de punta en muchas, en, en muchas cuestiones este, científicas Total, Totalmente pero Por eso, la, la... Por eso digo que alguna influencia en todo eso tiene que haber porque si aparece sí, un sí, científico sí. del siglo II que se le ocurre este, eh, armar una teoría de, de, de los este, planetas girando en, en rulito evidentemente yo confío en que tipo sabría que lo que estaba haciendo no Muy bien, por entre eso. comillas no no sí no pero a ver algo por tenía eso? que sostener un poder tenía que sostener sí pero pues no pensás que sea por ahí en, en, en el caso en este caso en el caso de Ptolomeo sí porque él lo hace a ver él lo hace antes o apartado del cristianismo no no viene por el lado de la Iglesia claro, en, no, en no, ese pero caso no no la Iglesia sino los reyes mismos bueno, los tipos que gobernaban la tierra claro pero no va a poder eh, por ese lado en el sentido de que hay una convicción a, a ¿Sí? eso, hay una convicción, digamos, obviamente una convicción que beneficia a ciertos sectores, ¿no? Obviamente, pero hay una convicción de que esa es la, de esa es la realidad, ¿no? Y que, esa, que así es el universo. ¿Y a que voy es que no es enga... no, no solo un engaño, más allá de que, uno pueden, de que uno entienda que la pasión del poder y... Y, y, y la relación de saber-poder que está marcadísima. Y además no me voy a olvidar, perdona que te interrumpa, es fundamental, no me voy a olvidar de la cuestión de la instrumentación, de los instrumentos que tenían para poder este, tener certeza sobre las mediciones. Era todo precario. Claro, Entonces claro. en ese sentido uno le saca el pie del acelerador también. Por eso, ¿no? pensar que, que Copérnico, que es el, el, el que plantea que la Tierra es eso. Una, una roca más, por decirlo así, que gira alrededor del sol, eh, es el del telescopio, o sea, no había ni telescopios, todo, claro. es, es algo que se hacía a, a cálculos mucho más rudimentarios. Pero más allá, más allá de eso, incluso cuando Copérnico plantea la, la alternativa, bueno, le, le, le llevó tiempo convencer o que se convenzan los científicos Y seguir vivo. Y seguir vivo, por supuesto, <risa> pero también le, le llevó tiempo convencer. Si se quiere, a la mayor parte de la comunidad científica a hacer lo que Kuhn llama la revolución científica, que es el cambio de paradigma. Claro. La cuestión es, es esa: es que hay una, sí, gracias, hay una visión del mundo donde gracias. los científicos, de alguna manera, se contienen y se amparan, y ese paradigma es lo que termina, si se quiere, eh, planteando lo que es la realidad lo que hace Kuhn es decir mira, ustedes creen que hay una realidad ahí, no, porque la realidad siempre se accede a, a, a, entre, a, entre paradigmas, o son como los anteojos, no claro. no podemos vivir sin anteojos, los anteojos son el, el, el paradigma, lo único que podemos hacer, de alguna manera es bueno, cuando nos damos cuenta que tenemos un anteojo muy sucio y que ya no vemos bien y hay un anteojo ahí, que hay otro, cuando hay otro anteojo decimos, bueno, vamos a cambiar el anteojo a ver qué pasa pero no dejas de usar anteojos y eso es lo que está diciendo Kuhn. Hoy en día el paradigma dominante, bueno, por supuesto, es el es el heliocéntrico. Dudo que cambie eso, por menos a por plazo, pero puede puede haber un nuevo descubrimiento, se puede romper el paradigma, se puede trastocar toda la, la visión del universo de un día para el otro, porque eso la, puede ocurrir. Y la física cuántica un poco es, es, es un agregado y un cambio de paradigma muy fuerte que, que empieza a afectar la concepción del universo Totalmente. hasta la concepción física de lo que nosotros vamos a usar para comunicarnos. Bueno, y ahí también hay el, el, la, la vieja física también de Aristóteles, la, la mecánica de Newton, ¿no? y después la aparición de la mecánica cuántica. Bueno, ahí también hay diferentes paradigmas, ahí también hay esos quiebres y esas rupturas tan fuertes en la historia de la ciencia. Kuhn dice justamente que no hay muchos paradigmas en la historia, ¿no? uh -huh. eh, porque los paradigmas son visiones muy globales, son construcciones muy amplias, muy abarcativas, uh -huh. que los científicos prefieren inventar lo que sea para sostener su, su paradigma y su visión del mundo a hacer este quiebre ¿no? que, que, le estoy, que le estoy marcando. Claro. Entonces él habla de pocos paradigmas en la historia. Bueno, estos es de la física, digo, Aristóteles, Newton, eh, Einstein, pero son paradigmas. Yo, eh, en, la, en la biología ¿no? tenés el creacionismo, que es un paradigma que domina bien, gran parte de la antigüedad gran parte de la Edad Media principio de la modernidad bueno, aparece Darwin no y plantea la evolución rompe un paradigma e implanta otro paradigma todavía hoy el paradigma biológico dominante es la, el evolucionismo Además, que obviamente también tenés de diferentes la... colores que están ahí y después siempre. apareció el Darwinismo social y el Darwinismo bueno, <risa> bien hay unos genios, vamos a decir, De entre comillas, eh, científicos sociales, que fue lo que dijeron, bueno, vamos a agarrar esta teoría, ¿no? el darwinismo, el, el, el, el evolucionismo, que tan buenos resultados nos da en la, en la ciencia la biológica, vamos a llevarla a la sociedad. Porque debe ser igual, ¿no? La naturaleza con la sociedad. Claro, que solamente sí. desde el punto de vista social y va a sobrevivir el más apto, el más fuerte. Y, y, pum, demás. y ahí, una, una y ahí se una teoría. Y obviamente vos vos podés decir, sí, obviamente, la relación con el poder, con la desigualdad, con el capitalismo, está todo ahí, ¿no? Está todo ahí. Pero también, pero también hay una convicción muy fuerte de. Y sobre todo en, en, en la época, ¿no? Que es donde, donde pega tanto, que es el principio del siglo XX. Eh, hay una convicción de que, que va por ahí la realidad. Digo, de que el, el evolucionismo que revolucionó la biología y va a revolucionar la, la sociedad. Entonces, más allá de la cuestión de los intereses, hay no hay una ideología separada ahí. Hay una ideología que es esa visión del mundo. Claro. Lo que pasa es que dice Kuhn pudrirla ¿no? un poquito más, ¿no? es que él no cree que haya paradigmas en las ciencias sociales porque él en los 60 es... es duro todavía, es, es, es del campo de las ciencias duras él dice que las ciencias sociales todavía están como en lo que él llama la presencia no presencia de presencia. Los presentes, manda, lo, lo patea allá atrás lo, lo patea allá atrás en la historia, y, mm. ¿y por qué? Porque para Kum la ciencia atraviesa ciertas etapas, ¿no? Una etapa que es la presencia, que es justamente lo anterior a la ciencia, que es muchas escuelas rivales discutiendo, sin ponerse nunca de acuerdo en las definiciones básicas. Entonces tenés, no sé si, sí, muchas ramas de la psicología discutiendo qué es la mente humana, pero no hay ninguna que domine, que, que sea hegemónica y que lleve a los demás. Tenés muchas teorías sobre la economía, por ejemplo, ¿no? Discutiendo, ninguna se pone de acuerdo en lo básico. Bueno, spoiler, estamos todavía ahí, ¿no? Digo, tenemos yo que estaba, definir la propiedad. Estaba deprimiendo porque dije, ¿qué, qué, qué parecido a la Argentina? ¿No? O sea, yo Pero digo, digo bueno. de que es un ejemplo que no siempre, ¿no? Tenés, sí. bueno, la definición de la propiedad, ¿no? Tenés claro. muchas eh, teorías económica, más liberales, menos liberales, más ortodoxa. Un bien económico se compra y se vende, un bien social, necesidad social, podría ser, ¿no es cierto? Bueno, puede ser, le dé una determinada... Desde línea. dos miradas claro, diferentes Claro, pero digo, lo que tenés es muchas miradas y poco acuerdo. Y la clave en lo que es la ciencia para Kuhn es justamente la presencia del paradigma. Entonces, lo que él dice es que... O, o, o dice en su momento pero esto igual lo mantiene lo, lo mantiene hasta sus últimos días, es que de alguna manera él no, no sí. llega a concebir a las ciencias sociales como una verdadera ciencia tiene esta visión negativa porque lo que hay es esto, escuelas rivales corrientes de pensamiento que al no coincidir en los presupuestos básicos, no pueden a generar una, un, una evolución, un progreso fuerte claro. en cambio si pasa en campo de, de las ciencias duras de las ciencias naturales, donde aparecen eh, los paradigmas, porque justamente los paradigmas lo que hacen es cuestionar a, to, a, a toda una comunidad científica, que... hace que todos claro. los científicos vayan para el mismo lado, tomen el mismo punto de partida y entonces se puedan poner a resolver problemas no están discutiendo siempre lo, los conceptos elementales, ahora son dos cosas eh, son dos cosas diferentes ¿no? porque justo eh, yo quería hablar sobre eso, es decir uno siempre ha pensado, te imaginas científico y vos que te imaginas Un tipo con un tubo de ensayo, ¿no? con unos lentes, cara de loco En un lugar donde no habla con nadie, vestido con guardapolvo blanco y demás No, no, la ciencia es muy amplia, hoy en día tiene mucha instrumentación Hay otras formas de hacer ciencia por suerte Pero, claro, en las ciencias duras, ellos dicen, bueno, ¿qué es un fotón? ¿No? Todos quieren saber qué es un fotón entonces van a llegar a una conclusión porque les sirve de alimento como pasó con la pandemia ¿qué es el coronavirus? entonces todos empezaron a investigar para llegar a conclusiones sobre el coronavirus el comportamiento humano no tiene nada que ver porque el ser humano es como una veleta como dice la canción de la hinchada se mueve para acá, se mueve para allá ¿no es cierto? como dice la hinchada es la banda más loca que hay Esto es la humanidad entonces, claro, yo le entiendo al pobre Kun queriendo encontrar un punto fijo de acuerdo es imposible, es decir, este o al menos en esta etapa de la humanidad. Es bastante complicado porque están las cuestiones subjetivas y las cuestiones que están relacionadas con el poder. Hablábamos de la vivienda, si yo soy dueño de 40 viviendas, a mí, que no me vengan a hablar, que la vivienda social, porque me estoy imaginando que me las van a quitar. ¿Entendés? Porque hay una manga de desgraciados que no tienen vivienda. ¿y yo qué culpa tengo? dice el tipo si yo las construí para comprar y vender porque para él es lícito ganar dinero con eso pero por el otro lado te dice, no, pará, el, este, el ser humano ancestralmente necesita un lugar donde vivir y si escasea la vivienda, vos no podés es decir, el, la sociedad no puede pensar en tu interés particular tiene que pensar en el interés general y de vuelta, eso que yo digo como una afirmación se transforma para los dos lados en una pregunta ¿Es que el Estado tiene que hacerse cargo de eso? ¿Entendés? Claro, eso es, es todo digo, muy que, complejo que, que es el Estado? Y... disculpa mi intervención No, no, no, yo digo que, que es el Estado Y ahí también, fum, se abre el, el, el pero ahí también, Pero también ahí hay ciencia, hay licenciado, gente que estudia sí. Que trata de encontrar, no, a explicar Y para mí, a ver, para para mí. mí las ciencias sociales son ciencia también claro. ¿eh? no, no, no me pongo, No, no pero... yo estaba diciendo de la mente del tipo, digo, claro. bueno, claro, tiene razón. Una cosa las cosas duras, donde ellos buscan tal cosa y otra cosa el ser humano. Claro, claro ¿no? pero, pero bueno, bueno, él, él por eso plantea el, que hay ciencia, ciencia normal, es el, ah, la presencia del paradigma. Cuando hay una comunidad científica organizada con una visión del mundo similar, y entonces hay un piso de acuerdo y entonces se a resolver problemas, justamente ahí es donde avanza la ciencia qué pasa bueno resuelven resuelven problemas empiezan a haber problemas que no se resuelven empiezan a haber anomalías empiezan a haber incluso enigmas que dicen son como problemas que quizás nunca tengan respuesta pero que quedan ahí como, como preguntas posibles hasta bueno lo que decía en el momento se acumulan tanto de perfecto no hace agua el paradigma por todos lados los y se llaman de noche te dicen hola George y él te habla, Smith no sé cuánto científico, vos sabés que a mí no me dan las cuentas, ¿no? Y el otro le dice, a mí tampoco. Mañana nos vemos y hablamos. Claro. <risa> claro. Pero, y, y ahí dice, bueno, pero debemos estar mal, sigamos, sigamos calculando, ¿no? Claro. Porque el, el, el paradigma es. Vertical. Es y hay vertical, que... perdón. Eh, eh, no. se cuestiona, digamos, claro, ¿no? Claro. Eh, se cuestiona lo científico dentro. Pero hasta. Esos momentos donde el paradigma no da más. Y a un grupito de científicos se le ocurrió una visión alternativa que de pronto parece que resuelve esos problemas. Mm -hmm. Trae otros, pero eso lo resuelve. Y entonces hace ese salto que le llama revolución científica. ¿no? Es el salto de un paradigma al, al otro. Y ahí es cuando la ciencia vuelve a entrar en otro paradigma y en otro proceso. ¿no? Y, y arranca de vuelta. Lo que pasa y lo que genera mucha, mucha, mucha polémica Y después, sí, se, después se modera Es que él dice, y esta la frase Que los paradigmas son inconmensurables Es decir, que no se pueden comparar Porque vos, vos estás en un paradigma acá claro. Y te pasas este paradigma Y para comparar los paradigmas tendrías que tener un paradigma así Claro ¿No? Tenés que tener una visión global. Y no existe eso, dice él. Siempre todo está dentro del paradigma. Y ahí es cuando saltaron ¿no? Todos los, los positivistas, los poperianos, con las antorchas, y lo querían matar. Porque imagínate que está diciendo, o sea, el rigor de verdad parece que está diciendo que, bueno, la, la ciencia no, no progresa, no es que conocemos más eh, ahora que en la época de Aristóteles. No, estamos en paradigmas diferentes pero el rigor de verdad eh, está destruyendo la, la idea de verdad y la idea de progreso científico, y eso además de dañar el ego de los científicos, por un lado, no eh, también pone en cuestión toda la ciencia, y por supuesto que también pone en cuestión toda esa relación de, de, de ciencia y poder, porque si de pronto ¿no? todo el mundo empieza a pensar que, bueno, la ciencia es una cuestión de puntos de vista, ¿no? vamos a decirlo así, el tema del ¿no? cambio climático, es decir, la cuestión científica, es decir, la, las posturas que habían hasta hace 20 años, habían tipos en, en, en distintas partes del mundo, principalmente en los Estados sí. Unidos, que los tipos negaban, es decir, que la intervención de la actividad humana generara un cambio en la atmósfera y que eso empezara a generar un cambio irreversible. Porque, pues, escúchame, nosotros somos los que tiramos casi el 30%, de, lo, de los gases tóxicos a la atmósfera y tengo mi fábrica funcionando y estoy llenándome es decir, este, de, de guita de una manera tremenda, entonces eso supone que yo voy a tener que parar o invertir dinero en cambiar todos mis procesos, mejor lo niego y ponían a científicos a decir tipo el rulito del, sí, de, sí, del sí. planeta a decir cualquier cosa hasta que este Pasó hace poco con el presidente, el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump Diciendo cualquier cosa El mismísimo Bolsonaro en Brasil Siendo un negacionista del, del cambio del cambio climático que es irreversible Que cambió tanto el paradigma, hablando de él Que antes hablábamos del global warming O sea, del calentamiento global Ahora se habla de cambio climático irreversible Porque ustedes lo verán la sema, dicen que la sema, hoy tenemos 30 sí, grados más o menos Bueno, la semana que viene bajamos sí, a 3 Sí, el lunes A 3 grados que ponchase. Ok, entonces eh, O lo que les está pasando en Europa Con las oleadas de calor tremendas Tremendas que, que hay por todos lados Sin embargo aparece gente con mucho poder económico Que no le interesa eso porque se viene un, un, este, un cambio de, de paradigma en la producción, en la distribución, en el consumo, que los va, este, va a cambiar todo el problema. Vamos a ver qué actitud van a tomar estos tipos. Exactamente. Quería ponerlo como Exactamente. ejemplo. Está, está este, bueno, está, está muy bien. Eh, está muy bien. Justamente tiene que ver con, con estos grandes cambios eh, en las visiones del mundo y en particular cuando.. Kun todo esto de la inconmensurabilidad, ahí es donde se, se, se pudre, digamos, con la, con la comunidad científica, porque también choca, por digo, no solo con el ego de los científicos, sino mismo con, a ver, con el, el lugar que tiene la ciencia en la sociedad y su relación con el poder, con las instituciones, que obviamente, con, ¿no? con el, el, el dinero que conllevan y los intereses económicos, entonces ahí se genera todo un cimbronazo La cuestión sí, la sí, sí, sí. sí, sí. ¿Qué le diríamos para, para cerrar a los a nuestros queridos este, televidentes para este fin de semana? Bueno, eh, ¿que, se, que se abriguen. No. <risa> está bien, está buena. No, buena, pero, buena. Pero, ¿por qué trae? A ver, ¿por qué, ¿por qué trae la CUM? Bueno, obviamente, cerrando lo anterior, ¿no? lo, sí. Así como genera toda una ola de rechazo enorme. Sobre todo en la comunidad científica más tradicional, al mismo tiempo abre toda una puerta a un montón de, de, de otros científicos y pensadores que sacan a la, van a sacar la ciencia de ese lugar eh, de conocimiento puro y lo van a empezar a, a, a, a ver su, su relación con la historia, con la sociedad, con la economía, con la política, con el poder. ¿no? Y genera toda una, una gran. Eh, revolución en, en, la, en la forma de ver la historia. No, eh, no en vano, digo, después de, de los 60 se produce también todo lo que es el avance del posmodernismo, eh, un avance de, de, los, de los relativismos, porque todo viene en esta cuestión de, de romper con esa visión ¿no? de, de verdad con mayúscula que tenía la ciencia. Entonces, por, por un lado, también nos ayuda a entender igual si se quiere, hasta con un sentido más, eh, más, más pesimista también como eso también se ha vulgarizado y se termina cayendo en relativismos que hasta son peligrosos, porque también así como se rompe ese lugar de sacralidad de la ciencia, también a veces se la baja y se la tira el tacho de basura, claro. lo cual también implica muchos, muchos problemas y todos este, empiezan a hablar de, de paradigmas como, bueno, es tu paradigma, pero yo tengo mi paradigma y yo lo que quiero. Entonces ahí va problema enorme. Entonces, tío, tiene, uh, produce un montón de cosas eh, súper fructíferas interesantes, también genera un montón, obviamente en, en su momento no es que tenías conciencia de lo que podía generar, pero también creo que genera muchas cosas negativas en torno a eso. Entonces siempre es como tomarlo con pinzas. Eh, bueno, ahí, pero eh, sin duda es interesante por la visión que plantea O sea, el mismo después se, se modera con el tiempo Abandona esta visión tan inconmensurable de los paradigmas eh, Empieza a, a buscarles conexiones y, y, y a darse cuenta que, bueno, si el paradigma nuevo resuelve mejor los problemas Hay un avance en el conocimiento Y, y como que encausa un poco porque si no, casi que, que está diciendo que ni siquiera es su trabajo, ¿no? Es... Claro, va flexibilizando... <risa> se flexibiliza demasiado, o lo va a encauzar mejor Y si bien, entonces la, la idea de conmensurabilidad, bueno, pasa de un sentido tan fuerte a, a un sentido más, más flexible, más, más moderado, más allá Pero sí si lo quería traer a, a Cum, y eso bueno, para cerrar porque me parece que está muy bueno para entender, digo, siempre digo, entender la ciencia uh -huh. eh, es pensar, pensar en qué devenir ha tenido la ciencia a lo largo de la historia y ver que la ciencia no es algo único, unificado, sino que hay diferentes posiciones, ¿no? Eh, que no hay una sola manera de pensar la ciencia y no hay una sola manera de entender ni la historia ni la sociedad. Y lo que hace Kumi, por eso me gusta traerlo, es, bueno, justamente abrirnos la cabeza, ¿no? A salir de esas visiones verticales o autoritarias o cerradas del conocimiento y empezar a expandir nuestras inquietudes y nuestras curiosidades y atrevernos a cuestionarnos también, ¿no? Esas ideas que creemos que están ahí, porque creemos que son naturales y únicas y en realidad forman parte de una visión del mundo y quizás el día de mañana ¿no? algo nos saca un poquito de esa rutina de pensamiento ¿no? uh -huh. y nos muestre que hay otra visión del mundo y tenemos que pegar ese salto ¿no? en el conocimiento. Yo creo que vivimos en una época donde siempre se dice que los paradigmas están cambiando mucho. Bueno, los paradigmas vienen de este señor Kuhn, que hablaba de, de los paradigmas y que me parece que para entender por qué están cambiando los paradigmas, hay que saber qué son los paradigmas. Claro. Entonces, mucha gente habla también sin saber, o quizás trivializando demasiado las palabras. Y creo que es importante la construcción de los conceptos para saber dónde estamos parados, saber qué cosas se están cuestionando y qué cosas todavía siguen igual, y de ahí ¿no? para, para adelante, así que lo tengo como una reflexión. Destino. Interesante, porque nosotros siempre hablamos a aquellos vecinos y vecinas de, de Burlingame y como dice el dibujito animado, y más allá, ¿no? Este, que nos ven por todos lados Ustedes, en, la, en las familias de cada uno de ustedes, ante una, un mundo que está cambiando no sacámosle la parte negativa, sino que está cambiando en la comunicación que está cambiando en la concepción de derechos que está cambiando en, en, el, en cómo vemos a nosotros la naturaleza cómo la veíamos y qué cosas nuevas estamos aprendiendo por ejemplo de la naturaleza todo eso hace a cómo vamos a vivir nosotros en nuestro ámbito familiar los integrantes y las integrantes de nuestra familia en sus familias, en las familias que vayan formando nuestros amigos, nuestras amigas entonces es importante prestar atención a todo esto que se está moviendo Que a veces se mueve en serio y a veces hay alguien que está empujando Para que se mueva y nada sí. más que eso Gente, eh, los vemos, nos vemos la, la semana que viene con la compañía de, de Lucas Lucas, despedite de tu, de tu público Bueno, muchas gracias a mi público <risa> Muchas gracias por estar ahí, por acompañar siempre y nos veremos otra vez la próxima semana, Filosofía en Construcción, así que a pensar y a abrigarse porque se viene el frío. La semana que viene viene el frío, cuidado.